En Canal Subradio, abierto a las 10. Pues hoy que hablamos del pasado de Internet vamos a contactar con una de las personas responsables de lo que ha aludido Julio como una de sus grandes hits de Internet en el principio del programa, que eran Erpaco y Ermapachito, dos personajes muy populares en aquellas web series algo rudimentarias de principios del siglo XXI y que hoy recordamos con tanta nostalgia. Muchas de ellas, por cierto, eran Made in Andalucía, como esta. Tenemos ya el teléfono a Nefta, uno de sus guionistas, entre comillas, porque según me comentaba, aquellos guiones tenían mucho de improvisación. ¿Verdad, Nefta? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nefta, yo creo bien. que te tenemos que dar un aplauso ante que Hombre, todo, tío, por, por toda la felicidad Ay, bueno, que nos claro, ha dado, claro, claro. ¿eh? Vaya, vaya. Porque, porque vaya fenómeno que fue aquello, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquello, vamos, no, no, no lo esperábamos ninguno de los que formábamos parte de... de la locura esta improvisada, como habéis dicho, de de estos, estos guiones esta historia esto que no que nos montábamos, además eran vamos, para la mayoría de la gente incluso para nosotros de vez en cuando eran totalmente totalmente surrealistas porque <risa> nos palabras sobre la marcha era teníamos mucho y mucha inspiración de, de, de chiquito como se puede se puede uh -huh. escuchar en alguno de los vídeos y ver y demás y de en fin de antonio Reguera, de de, de crash del, del humor y eso que hemos, que hemos ido que hemos ido conociéndolo lo de nuestra quinta, digamos. Que bueno, es que para... Bueno, hay mucho millennial, hay mucho generación Z y tal, por, para sí. el que no lo, los conozca, que por favor no haga otra cosa esta noche que meterse en YouTube y poner El Señor de los Lerus. Y era ahí, sí. bueno, una especie de versión del Señor de los Anillos, pero claro, eh, como decía Luis, una animación así muy muy guay, muy rudimentaria, y después unos diálogos, muy que cumplir, lo que tú dices, Muy no lo quería decir, no, no, lo que su tío, pero los subtítulos estaban pero, muy bien, eh. los subtítulos estaban hey, muy bien. Hey, sí, los subtítulos <risa> eran un poco, sí. Y entonces eh, tenemos muchas dudas. ¿Quién era el mapachito? ¿De dónde sale ¿Qué? el mapachito? ¿Y por qué le quitó a el purito? ¿Y por qué tenía manita como los humanos, tío? <risa> o sea, lo de mapachito fue una, una historia que le ocurrió a, un, a dos de nosotros, de los que de los que hacíamos esto, que estaban eh, estaban el recuerdo que era que estaban en, en una en una boda, creo que eran y las eh, de la boda se, se celebraba en un hotel, un, quiero recordar, y en una de las habitaciones había un mapache metido en una jaula, ¿sabes? Tal y como aparece en el vídeo este que se ve en internet. Entonces eh, se, se asomaron a las jaula y llevaban el puro típico que te dan en las bodas y demás, y con la corbata enrollada en la cabeza como se ve en el flash este, y, y eh, efectivamente luego los comentarios fueron esos, como estar prácticamente transcrito de... De lo que pasó a, a, a lo que es el vídeo. Dale un pulito, dale un pulito mapachito, mapachito. Y, y apretó un pulito y tiene las manitas como los humanos. <risa> y, que, en, de... esa, en, en esa, esa situación se le ocurrió eso y eso fue lo que plasmaron luego en. al Es lo, eh, lo que hacíamos. El éxito de las cosas yo creo que se mide ¿no? en la, la capacidad que tienen de perdurar en el tiempo. Y por ejemplo, hay una frase vuestra, lo de yellow amarillo sí. en inglés. Esa Yellow yo creo que... quien no, no, te... no ha dicho eso en Andalucía? Cuando... No, no, yo lo sigo diciendo. Yellow, amarillo en inglés, sí, sí, sí. eso es vuestro. Eso, esa pamplina, si yo... como salían? Eh, exactamente, pamplina, ¿no? <risa> <risa> <risa> que eso, eso yo, vamos, yo mismo me sorprendió de, de, de estar... Eh, a lo mejor veraneando en, por ahí, por Cádiz, por Málaga, y escuchar a la gente en la botellona decir lo del hielo amarillo en inglés y el mapachito, y diciendo tú pues, le va a llegar esto. O sea que, que verás, que lo hicimos aquí sin ninguna intención de nada, pero, pero al final, mira, parece que. Es que eran vuestras hay... bromas privadas de vuestros colegas, ¿no? Del grupo y todo de colegas que tenéis. Sí. La tontería que decíais, como todo el mundo tenemos alguna, pero claro, de repente ver tus tu bromas de amigos, que toda Andalucía las dice... Porque, pues sí. bueno, yo te diría más, porque yo vivo en Madrid y allí la gente mmm, conoce el mapachito, vamos, y ojalá no me hubiera comido aquella caracola. Y, <risa> es que, es ¿Dónde, que era, está ¿Dónde está el ¿Dónde está el tío? Es que era una perla detrás de otro, tío, era... Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, sí, vamos, la, eran anécdotas que nos ocurrían y demás, y luego la. La gente no comprendía, la mayoría de las cosas no se enteraba, <risa> pero bueno, aún así les gustaba, se reían, no sé, fue algo... Y, y, y claro, en aquella época no monetizasteis nada, ¿no? Aquello no hicisteis <risa> <Sí>, un pavo, <risa> la liasteis aquello, pardísima. Mira, aquello que va, aquello fue por, por, por como como hobby. Aquello lo más que se hizo fue eh, hacer algunas camisetas, creo que se hizo de, del señor de los Leru, camiseta además bastante cutre también como dibujo sí. y y se vendieron algunas que, que fueron no sé ni en qué se invirtió el, el dinero yo no vi un duro desde luego Oye, y, no, y a, eso no fue lo que no habéis seguido nada? del equipo que erais unos cuantos no al final era un grupo de amigos no que se junta y, y surge esta creatividad que informático supongo que eso es sí, digo... bueno todos todos éramos nos dedicábamos a algo que tenía que ver con la informática eh, habíamos un grupo que éramos digamos los que los que salíamos los que íbamos de botellona y demás y ahí nos surgía toda la inspiración y esto de, yeah. de la, lo, las palabrejas que decíamos y demás y luego el dibujante que, que es algo que, que es un crack que tiene tiene un te, le, le decías algo que, que querías plasmar y él te lo dibujaba así en su forma de paco mm. pero te lo hacía como tú lo estabas pensando entonces este este no salía tanto pero se dedicaba más al tema de del dibujo y eso y se le daba muy bien Qué guay ¿sabes? Oye, ¿y nunca habéis tenido el gusanillo de retomar aquello, tío? ¿Está sí, lo que el señor de los anillos, dale que sí, te pego? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> vamos, yo de hecho lo he propuesto algunas veces, pero claro, es que ya hace un montón de años, ya cada uno va por un sitio, vamos, nos vemos de vez en cuando y demás, pero pero no nos ha dado todavía por por retomar, por hacer algo más, porque cada uno tiene su trabajo, sus niños, su historia, que antes estábamos un poco más libres en ese aspecto y no y ya no... No es tan fácil, se podría hacer, pero no es tan fácil Yo lo voy a, lo voy a intentar A ver sí, si tío, puedo, intenta podemos reunirnos y hacer algo Yo, hombre, sí. es que yo creo que sigue teniendo punch y sobre todo ahora que ya, hombre, antes lo hacíais por las risas y tal, porque internet era otra cosa y era más difícil sí. eh, pelas, pero hombre, ahora podéis tener un aliciente ahí, vamos, yo me compré de camiseta del señor de los Leroux, pero del tirón, <risa> vamos, ya te digo y de mapachito y, y vamos, una camiseta una capa, unas carsonas y unas medias de fútbol y todo, <risa> calcetín y todo vías de calcetines sí que molaría lo sí. oh. haría, o una corbata, o un arco, vamos, total, total, te lo digo, ¿verdad? Pues, sí, Nefta, tío, muchas gracias por, por estar con nosotros. Ha sido un gustazo nada. recordar aquellos pedazos de, de vídeos no, con los que nos alegraste, y de verdad, el aplauso de Andy y las gracias de ahora, porque nos hicisteis tela de felices y regalasteis tela de risas, ¿eh? Sí, muy bien, sí, sí, la verdad es que fue una época una época bastante buena a ver si podemos retomar como darle caña ¿no? ahí otra vez <risa> <risa> un abrazo esta muchas gracias un abrazo venga gracias hasta luego abierto a las 10